Estamos aquí de nuevo en la segunda parte del curso Photoshop trabajando con correcciones básicas en fotografías Si no viste el primer video, aquí tienes la lista para que puedas acceder al mismo Una vez entonces retocada la, la imagen, corregido todas las imperfecciones que esta tiene Voy a comparar el antes y el después para que veas cómo fue trabajada la imagen Ahora le toca el turno a lo que es el color Así que te recomiendo que trabajes con una capa de ajuste que se llama eh, equilibrio de color exactamente qué es lo que hace este equilibrio de color en tono tranquilamente puede equilibrar el color en las sombras en los medios tonos o en las iluminaciones lo vamos a dejar ahí en medios tonos y vamos a bajarle un poquitito el cian para que la imagen si te das cuenta está muy roja pues al ponerle al cian pues vamos a Atenuar un poquito lo que es el rojo, aquí también un poquito de magenta, cuidado me, me sobrepaso por lo que los valores tienen que ser realmente bastante pequeños Y lo que es el amarillo, hoy se va a hacer muy vieja, así que vamos a echarle un poquitito más de azul para que le alcances a ver ahí Vamos a comparar el antes y el después, no lo olvides nunca, sobre el ojito que está en la capa, vas a presionar al clic para comparar el antes y el después el antes y el después muy bien hemos atenuado el color lo hemos bajado ahora lo vamos a subir para subir el color realmente te recomiendo otra capa de ajuste que se llama tono y saturación esta a mí me encanta trabajar muchísimo en lo que es master vamos a dar un clic ahí en la manito y puedes trabajar de manera directa sobre un color en específico Yo voy a trabajar sobre este color que está de fondo de la madera con clic hasta la izquierda lo desaturó o hacia la derecha lo voy a saturar bastante para que veas lo que está haciendo ok simplemente lo que yo voy a hacer es darle un poquitito más de color me voy a ir aquí al panel de capas voy a desactivar entonces lo que es el panel de tono y saturación para que puedas comparar el antes y el después solamente solamente en lo que va de esta capa ok entonces sé que te está gustando este video suscríbete a mi canal Activa la campanita y ahora vamos a continuar con una opción mucho más agradable todavía. Si quieres darle más color y quieres retocarlo y darle un toque de maestro, te recomiendo lo que es intensidad. ¿Qué es lo que va a hacer intensidad? Eh, le va a dar mayor intensidad y mayor saturación a la imagen. A mí me gusta trabajar, sinceramente, esto de manera manual. Colores no más allá del 10, para que se quede... Realmente bastante interesante y muy buena la imagen. Ahora sí, vamos a comparar el antes y el después desde la capa cero Al clic, antes y después. Ya ves, te ha quedado brutal.